buenas noches. Gracias por recibirnos en su casa. ¿Cómo se vive estas últimas noches de carnavales? Bueno, Fausto, muchas gracias a ustedes por venir a compartir con nosotros. La verdad que para difundir el carnaval nuestro, eh, la verdad que estamos a pleno, como ustedes están viendo, ¿no? es, Esta es prácticamente la primer, el primer año donde tenemos un lleno total todas las noches. En realidad, lleno teníamos siempre, pero la primera noche es, eh, que tenemos lleno es este año. La verdad que estamos verdaderamente muy contentos, hemos ampliado la la capacidad de carnaval, del zambódromo, eh, estamos llenando todas las noches, tenemos la participación de mucha gente, nos están visitando muchas personas de distintos lugares de la Argentina, tenemos gente de Chubut, de Tierra del Fuego, de, tenemos gente de Santa Cruz, de Mendoza, a Córdoba, Santa Fe, Misiones, Chaco, por supuesto gente de Corenda también de acá de la provincia, y bueno, ustedes están viendo, ¿no? las, las instituciones vienen creciendo cada vez más, estamos verdaderamente muy contentos y muy comprometidos con el carnaval. Hemos creado la dirección de carnaval para trabajar los 365 días del año y nos demuestra eso que verdaderamente viene dando su fruto y nos comprometemos a seguir haciendo crecido este carnaval. ¿Cómo se siente recibir un, un, una distinción a nivel nacional de la Cámara de Diputados a los carnavales de Libre? Yo creo que es parte del reconocimiento que viene haciendo en realidad el Gobierno Nacional en todo. ¿no? El Gobierno Nacional ha, ha, ha demostrado que tiene una mirada federal en serio, donde verdaderamente no solamente vuelca los recursos en los 2.311 municipios que tiene el país, sino también en las 24 provincias que la componen. Y esto es una demostración más de esa mirada federal. En este caso, a través de la diputada nacional Gisela Marciota, quien viene recorriendo el país hace tiempo y nos pudo visitar a Paso de los Libres y dimensionó lo que verdaderamente se vive acá. No, verdaderamente estamos muy contentos, además está la presencia del diputado nacional Fabián Borda que nos está acompañando, quien además es un amigo y compañero y que viene recorriendo no solamente la provincia con la Agencia Nacional de Discapacidad sino también en distintos puntos del país. Libre como un punto estratégico de frontera, el aspecto cultural técnico descendido. El carnaval es el evento popular y cultural más importante de Libres y de la región. El carnaval viene a ser la punta de lanza del desarrollo que nosotros pretendemos como turismo en Libres y también en la región. Lo viene demostrando. Pero además nosotros venimos invirtiendo fuertemente en los espacios naturales que tenemos en la ciudad. Estamos poniendo condiciones en la Laguna Manza. Estamos de a poquito armando un balneario en el parque de turismo Juan Domingo del Perón. Y estamos también invirtiendo en Costa Negra, en el río. Creemos que es por ese lado que se puede también generar esta industria que se denomina sin Sincimenea como es el turismo. Ayer, por ejemplo, teníamos la visita del Intendente de Federación, una ciudad que verdaderamente aporta turismo y donde, con quien estamos haciendo intercambio este, en materia también de desarrollo turístico y cultural. Viene por ese lado y no solamente eso, sino también el desarrollo que necesita la ciudad en un punto estratégico de la provincia. Hemos, hemos participado de una misión comercial en San Pablo y en Brasil con la FAM, con la Federación Argentina del Municipio, donde tratamos de ubicar también a Corriente como un lugar estratégico en el desarrollo que necesita la Argentina en conjunto con el Mercosur, sobre todo con Brasil. Bueno, me parece que son los desafíos que tenemos. A través del Diputado Nacional Fernández Borda, hemos presentado la creación de la Universidad Nacional de la Frontera en materia educativa. Me parece que también es una cuestión esencial y más que importante para los años que vienen. Bueno, en realidad es el ámbito, digamos acá, nos hace hablar de la cultura y del carnaval, pero en realidad el desarrollo y el trabajo viene también por muchas otras aristas que queremos apostar. Por último, Intendente, la devolución y la respuesta de la sociedad con todo lo que usted viene trabajando, no institucionalmente, sino con este evento importante en esta temporada. No, la verdad que venimos contando con un fuerte apoyo de la gente, ¿no? Hay que entender que en 2021 la gente nos ha dado nuevamente el apoyo para seguir gobernando. Hay que también contextualizar diciendo que los primeros dos años que nos tocó gobernar, en 2017-2019, la verdad que nos costó muchísimo porque teníamos un Estado Nacional en la cabeza del presidente Macri que verdaderamente desconoció el sistema federal de gobierno y nosotros lamentablemente desde el punto de vista económico juntábamos dinero para pagar sueldo. Y después, lógicamente, vino un gobierno nacional con otra mirada. Pero también enfrentamos la pandemia y previamente una catástrofe climática. Igualmente, la gente nos dio su apuesta, nos dio su posi la, el, la, la posibilidad de seguir trabajando. Y hoy, verdaderamente, estamos pudiendo hacer tantas cosas con los libeños que nos acompañan. Sabiendo siempre que hace falta muchísimas cosas por hacer. Paso de los Libres tiene más de 60 barrios y lógicamente que todavía falta mucho en infraestructura, infraestructura básica, esencial, como los servicios. Tenemos un gobierno provincial que lamentablemente no nos acompaña, no nos acompaña para ampliar la red de agua, para ampliar la red de cloaca no nos acompaña en la infraestructura delicia que necesitamos en la educación, no nos acompaña construyendo vivienda que tanto necesitamos los libreños, que también somos correntinos pero sí tenemos un gobierno nacional con quien tenemos una agenda cotidiana. Esos son, esos son verdaderamente los trabajos que venimos haciendo de manera este, cotidiana, todos los días y que los libreños verdaderamente reconocen y por eso el acompañamiento que hoy se ve en este gobierno. ¿no? Intendente, felicitaciones, gracias por la invitación, felicitaciones por el reconocimiento y por el trabajo que vienen realizando. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos en esta punta de la, de la provincia donde también tenemos muchas cosas para dar, muchas cosas para entregar y que también queremos llevar a tanto punto de la provincia el desarrollo que se viene dando, no solamente en Libre, sino en Mercedes, en Santa Lucía, en Esquina, en San Roque, en Yofre, en en Parapucheta, Pucheta, localidades que realmente también salen adelante. Gracias a ustedes, los esperamos siempre. Un fuerte abrazo para todos.